y cuando se al boot es porque La batería tiene influencias del metal industrial. Contamos con Tony Henderson para hacer la intro con las voces. Dichotomy para mí es la canción que representa el disco. Dichotomy best summarizes the concept of the whole album, Good and Evil, mm -hmm. Hell and Heaven. Dichotomy is That's like <laughs> <laughs> In Phil the Abies hemos intentado plasmar una contundencia in los ritmos. Con Phil the I me gusta hacer the teclista de Camela. It's one of the más sencillas, but a la vez también es muy compleja. Phil the Avis talks about the difficulties that you have when having a music band and all the obstacles you have to overcome. The Feeling is a canción that is especially es especialmente It's the first single we sacamos este this album. The feeling is basically a uh, ballad transforming to metal.